Oye, en verdad esta canción necesita un intro, pero yo no le voy a hacer intro ni nada. Ay, se a se mí se me ve. gusta pila. La frasecita de Cancelbero que dice, que esta canción no es para que pegue, ya si tiene, tiene verdad, verdad pegada. Ey. Esta la canción no es pa' que, que pegue, ya tiene que no verdad pero Hoy pegada. quiero narrar, que yo no estoy aquí a la sal, Que te puedes comparar, pero nunca sonarás igual Soy un criminal, un marciano fuera de lo normal Estoy por encima del sol, tú eres un rapper comunal panal, Yo canto solo y solo te hago el sexo anal Tienes que analizar, que mis versos ya no son comunes De si que eres tú se rompió el lazo que nos une el arte Me llamó y me dio rabia letal para que va Ese mejor, que tengo que tirar pa'lante Me puse los guantes, y ya no hay rapero que una me aguante me la dio fue pa' que cante y pa' darle el frente a todo el que no creyó que yo saldría adelante. La fuerza me la di en lo mello, que yo hago todo por ello. Ya yo cambié desde que me quité todos los cabellos. A la mierda todo el que no creyó que el rano lleva mi sello. Ellos quieren ser como yo, pero yo no soy como ellos. Diferente, no sé por qué tu especie no se tingue Con actitud, aquí el voltaje nunca se finge. Mi ADN lleva el rata, todo en la sangre. mi versos son sagrados, tiene que darme. Desenvolveme como un hombre, por eso en la vida ya no existe nada que me asombre Me acostumbré a la mala costumbre de plasmar en tinta lo que todo el mundo calla y la gente enconde, sin brújula, sin dirección, sin saber por dónde, pero tú el que guarda algún día se acuerda donde se enconde, a veces estoy donde a mí no me incumbe, pero yo haré que la sea mía, la que sea. También me prometí que antes de partir yo llegaría a la cima. le entre lo que más sobra, nosotros estamos por encima. Yo soy normal, pero mi sueño de romper tarima hace que mi mente escriba lo que otra no se imagina. Con el que habló de mí, dije que, que toque aquello que me juzga sin saber lo que en realidad yo por dentro callo. Soy Aries, pero mi vida comenzó en acuario. Si me conocieras, tú supieras de lo que te hablo como tú. Yo lloro, siento, sufro y me emociono, y he cometido errores de los cuales ni yo me perdí mi flow al compás de lo que compongo, hey. y he sufrido más que África y todo lo negro del Congo. Por eso sigo firme en todo lo que me propongo, pero todo sin ser dios, llevamos una cruz en el hombro, entonces hey. predecía. No era el único que no veía, lo tenía claro, pero todavía no entendía. Gracias papá Dios, por tú dame un nuevo día y enséñame que el talento soy yo y soy la rabia día. Dice gracias papá Dios, por tú dame un nuevo día y enséñame que el talento soy yo y soy la rabia día. Hey, hey. esta canción no es para que Yo venga, soy que tiene pero espero que mucha gente no se esperaba oh. que iba a volver a salir Esta canción se pa que Pero ya salí van de a tener que, que, -Y? ¿Tú sabes que Yo te Dile yo que, que no estamos verdad. jugando con los controles Que estamos que controlando que no estamos de verdad para Voy para la calle 2020 en 20. Por encima del coronavirus Y por encima de todo lo que venga Vamos a romper todo lo que se quema musicalmente Normal Diamante